Al fin salí de la jungla esta ¿De dónde estoy? Saludos, mi gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pokémon Go Puerto Rico conmigo, con Leal HD. Eh, hoy estamos en lo que es el Parque Julio Monagas de Bayamón. Esto queda entrando por la carretera número 5 en la parte, en la salida que es hacia La Goya. Eh, este, luego de que pasen La Goya, pues va a haber una entradita, va a haber el letrero. Este, nada, ahora mismo estamos aquí y esto es un nido de abra. El nido de abra. Este está desde la última migración la migración número 18 eh, vamos a estar buscando un par de aguas por, por todo esto este se ve un parquecito bastante grande así que vamos a estar caminando bastante a ver si podemos también abrir todos esos huevitos seguimos <música> Aquí está súper chévere, esto es como como ir al yunque en el medio de la ciudad esto es, mira, esto es carretera en piedra, todos los caminos son en piedra este, vi unos que son en cemento pero son bien pequeños, es como, como unas brechas en cemento que tienen este, eh, adicional, este, esto es, mira todo es monte por todos lados, monte por todos lados, por todos lados. Y en verdad está bien chévere, me gusta un montón. Este, para venir a hacer este ejercicio adicional, aparte del gym, esto es lo mejor. Aquí en medio de la naturaleza, este, poquita gente, nadie aire molesta. Esto, tú te pones los headphones si es caminando por ahí para abajo y te olvidas de todo el mundo. Una terapia brutal. de verdad se los recomiendo. Definitivo esto aquí es el safari zone. Porque... De verdad que, en, primero que nada, no sé dónde estoy. De verdad no sé dónde estoy. este Y adicional, ahora fue que vine a tener conexión. Ahorita se había ido al internet por completo y tengo lo que tengo es 4G. No tengo ni 4G LTE. So, anyways, aquí hay un abra, vamos a cogerlo. Seguimos. Acaba de salir un aerodáctil en el Sightings ahora mismo y no sé dónde rayo estoy. Yo voy a seguir la vereda a ver si lo consigo. A ver si de alguna, de alguna manera lo puedo conseguir, pero yo quiero ese aerodáctil, esto está brutal, de definitivo esto es el Safari -zone. Gente, lo acabo de encontrar, lo acabo de encontrar lo que es el aerodáctil que estaba buscando está en 1500 vamos a darle una raspberry Uf. vamos directito con ultra Ball. con eso está amarillo no llego, vamos a ponerlo así para poderlo atrapar ahí está, le di no fue great ni nada, esperamos que podamos cogerlo una 2 3 lo atrapamos sube so, eh. aerodactyl Steelwind Hyper hyperbeam 1547 price strong hp defense excelente stat está bien no está mal se puede utilizar vamos a seguir por ahí llegué al fin salí de la jungla esta. ¿De dónde estoy? Eh, esto parece algo de la policía. No sé. ¿Qué es esto aquí? Hay esta fortress de la policía aquí. No sé dónde estoy, pero llegué. Llegué aquí, a donde tenía que llegar. Ahí es. Yo sigo por ahí para abajo, creo que salgo para allá, así que vamos. Bueno, ahora mismo tengo un Crobat y un glider. Que, que es lo que estoy buscando ahora. Este, ya encontré una ruta que parece de piedra, que parece que me va a llevar a lo que es afuera. Este. Pero estoy buscando esto a ver si lo encuentro. Vamos a quiera a ver si lo encuentro. Y es, no sé dónde estoy, en alguna parte de todo esto pero los encontré encontré al Crobat encontré el Grygar vamos a atraparlo ok, let's go ah, sorry que ponga esto así para poder atraparlo ahí vamos con el Crobat 1786, let's go Por acá ultra wow, con Gasper y un y como quiera Oh, yeah. Ay, un nice, por lo menos. Ah, una, dos, tres. Eso es. Eh. Tenemos el crobat. Va ah, Shadow por. Ok, vamos al glide. Ah, definitivamente, esto aquí es el Safari Zone. Parque Julio Monagas en Bayamón Esto está entre medio de la ciudad Bueno, casi saliendo realmente Está entre medio de Cataño y Bayamón Casi saliendo de Bayamón 1100 Un great Con una raspberry Nice, one, two Let's go baby Vamos Ahora, ya no podemos ir felices A menos que aparezca algo más que espero que no porque estoy bien cansado y sé que no me lo voy a perdonar si no voy y lo busco para que ustedes lo vean y como pueden ver siguen apareciendo hay un Home door, hay más Abra en el Pokestop de, de, de la Torre Vigía, hay un, hay un Abra también, un Estadio más abajo, así que vamos ahora a irnos, vamos a bajar porque en verdad la botella de agua que traje ya se gastó. Necesito agua, estoy bien cansado. Así que vamos a buscar allá. Seguimos. Yo, me acaba de salir un Kings Rock. Vamos a mostrarles aquí con el Journal. Ahí está el Kings Rock. O sea, me acaba de salir un Kings Rock en el directo. Hoy he tenido bastante suerte en el juego, de verdad que sí. Hemos atrapado un Gligar, un Cropad, un Aerodáctil, Abra. Este, realmente, y definitivamente, que Julio Moneda en Bayamón es el safari Zone de Puerto Rico. Bueno mi gente ya volvimos a la casa y nada este vamos a evolucionar el Slowpoke al Slowking que es el único Pokémon que me falta con objetos evolutivos. Vamos allá. Luego de esto eh, lo único que me falta sería seguir ir caminando el, el, para, el para, para el Tyranitar y para el Anfaros. Y ahí está. Slow King. Esperemos que me salga con buenos eh, ataques. Watergun Psychic. No sé si es el mejor. Pero es bastante fuerte. Eso yo entiendo que debe ser uno de los mejores. Voy a estar verificando ahorita. Y nada, este, como les dije, ya lo único que me falta es el Tyranitar y el Anfaros. y un Unown. Pero Uno es conseguirlo es bien difícil. Así que, nada, si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete si no lo has hecho, dale hecho para tus amigos y será hasta la próxima. Muchas gracias.